La última pregunta. Sé que te va a sonar el teléfono en abril, en mayo, en julio, mañana, porque pues estás vigente. O sea, chamba no te va a faltar. Pero te preguntaría, si esta tarde te habla Víctor Manuel Velázquez, que es la nueva cabeza de Cruz Azul, y obviamente ya me dijiste que el plantel te agrada, que es un buen plantel. Obviamente habría que ver la parte económica, tiempos, etcétera. Pero si te preguntara, oye Miguel, ¿cuál es la receta para las Cruz Azuleadas? ¿Qué piensas de las tragedias que se le presentan del entorno. ¿Es cierto que los jugadores cargan, no importa quién llegue, cómo llegue, cargan con el pasado? ¿Cuál sería tu respuesta o cuál es tu explicación para entender el fenómeno de Cruz Azul en el tiempo? Porque es la final de León, pero la final de Monterrey, pero la final de Toluca, pero la final con América, pero el partido con Pumas de semifinales. Yo creo que habrá que decirle hay que trabajar eh, para llegar sólidos a una liguilla, y sobre todo ahí mentalmente sacarle los, los fantasmas a los jugadores, porque sí exactamente como tú lo dices, llega un equipo que carga con la historia de lo que le ha pasado al club en todas las días porque ha llegado a finales, y de repente hay que decir, es un equipo que mucha gente dice no es exitoso, es exitoso, no ha logrado el éxito o la cereza del pastel que es el título, pero ha perdido seis finales, o sea, ha estado ahí en las finales, está más cerca cada día de ganarla, porque al final de cuentas hay que nada más meterle un chip a la mentalidad y salir a, a ganar los partidos, porque al final de cuentas, eh, ese si perdemos, si no si no se da, si, no, si vives con eso, no lo vas a lograr nunca. Entonces hay que buscar, no si perdemos, hay que buscar ganarla. Y la final es como dicen, se juegan para ganarlas, no para perderlas. Pero tú le dirías, yo sé cómo corregir eso, yo sé cómo curar eso. Pues mira, yo tendría que trabajar, creo que trabajo para eso, para poder conseguir los objetivos y los logros. Eh, tendría que estar ahí, por supuesto, dar los resultados y estar ahí y levantar el título para decir, aquí está la prueba de que sí puedo con esto, ¿no? Pero por supuesto que estoy capacitado y preparado para trabajar en cualquier momento con cualquier equipo para buscar los objetivos, ¿no? Por ejemplo, fui a Tijuana, un Tijuana que agarramos en la posición 16 de la tabla porcentual. Teníamos que hacer torneos muy buenos, más allá de pues, primero hacer los torneos buenos con puntos que buscar el título. Tuvimos un año completo de superliderato y e hicimos 65 puntos que posesionaron cuando yo salí de, de Tijuana a Tijuana en el séptimo lugar de la porcentual, después de estar en el lugar 17. Entonces creo que solventas muchas cosas, sí, eh, hay que buscar prioridades y hoy la prioridad de Corazul no es calificar, no es llegar a una final, es ser campeón, esa es la prioridad de Corazul.